¿Qué tal amigos? Saludo especial. Miren las perlas que nos dan a entregar los medios occidentales y también eslavos en las últimas horas con respecto a declaraciones que están emitiendo congresistas estadounidenses respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Y es que causa un poco, digamos, de curiosidad para algunos de pronto causa joco cuando se refieren a que desde el norte dicen que quieren que pierda Rusia pero no más que pierda un poquito es decir, le voy a dar a conocer a ustedes este congresista estadounidense se llama el señor Ch Chet Moulton, congresista norteamericano que ha dicho en las últimas horas queremos que Rusia pierda, pero en realidad no queremos que pierda demasiado y es en serio. Les voy a dar a conocer esta noticia y ustedes me van a dejar sus comentarios. Dice el eh, honorable congresista Moulton no sé si es bueno para la estabilidad del mundo que el régimen ruso se derrumbe. Chet Moulton es miembro de la Cámara de Representantes del Norte para el sexto distrito de Massachusetts y este viernes afirmó que Washington no quiere que la federación pierda demasiado en su conflicto con Ucrania voy a darles a conocer parte de las declaraciones que entregó a la entrevista en un podcast del Instituto Hudson en Estados Unidos, esto fue lo que dijo el miembro del partido demócrata durante una entrevista no sé si es bueno para la estabilidad del mundo que el régimen ruso se derrumbe por ejemplo, estoy hablando de la proliferación nuclear dijo el miembro del partido otro aparte de sus declaraciones dijo, así que decir que queremos una derrota abyecta de los rusos y que todo el régimen se derrumbe probablemente no sea lo que realmente queremos, subrayó Moulton en sus declaraciones. Según este congresista se trataría de una forma curiosa, algunos la llaman extrañas, en la que bueno quieren absolutamente que Ucrania gane. Queremos que Rusia pierda, pero en realidad no queremos que Rusia pierda demasiado. Es lo que está diciendo el congresista. Al mismo tiempo, Morton instó a la administración Biden a que aumente el suministro de municiones y a Kiev para garantizar el éxito de en el campo de batalla. Mientras tanto, recientemente el secretario de Estado del de Norte, Anthony Blanken, anunció otro paquete de ayuda militar de su gobierno para Ucrania valorado en 400 millones de dólares. El suministro incluye municiones para el sistema de lanzamisiles múltiples ligero HIMARS y o buses proporcionados por Washington que Kiev está utilizando con eficacia para defenderse, además de municiones para vehículos de combate e infantería Bradley, vehículos lanzapuentes blindados municiones y equipos de demolición así como otro tipo de mantenimiento y entrenamiento y apoyo. ¿Qué opinan ustedes amigos sobre esta eh, declaración que ha emitido en las últimas horas este congresista desde Estados Unidos? Esperamos sus respuestas en la cajita de comentarios y muchas gracias nos escuchamos en el próximo video